¿Qué compartimos todos los niños y niñas del mundo? Queremos que nuestros padres nos quieran y protejan. Queremos tener amigos y amigas. Queremos ser felices mientras aprendemos a ser adultos. ¿Tenemos diferencia? No, es diversidad. Somos diversos en idiomas, culturas, entornos sociales, raza, identidades sexuales, creencias. Para nosotros es algo natural. Y según vamos creciendo, aprendemos que la igualdad está regulada en leyes, libertad de creencia y de estado confesional, según nuestra constitución, igualdad de tratos sin diferencias por raza, sexo o religión, según la ONU, educación laica, según el Estatuto Andaluz de Autonomía. Pero entonces, ¿por qué hay crucifijos en las aulas públicas? ¿Por qué líderes religiosos visitan centros públicos fuera de la hora de religión y juntando a varias clases? Todo esto es el germen de la discriminación e intolerancia, que en el futuro tendremos como adultos. Dejadnos ser iguales y diferentes en un espacio neutral para todos. Os necesitamos a vosotros, los adultos, para que en nuestros institutos seamos educados en igualdad.